Amigos de Semanario Gaudium, un gusto que nos acompañen. El día de hoy vamos a una nueva ruta de fe, en la cual estamos en pleno novenario de la fiesta de la Virgencita del Seminario. Ha habido varias peregrinaciones, y hoy vamos a encontrar en el cruce de la carretera de Santa Rosa Plan de Ayala a nuestros amigos de la Pastoral Vocacional, que se están congregando para ir en procesión hacia la casa de la Virgencita del Seminario. Estamos a pocos metros ya de encontrarlos y les llevaremos todo este acontecimiento para que ustedes puedan conocer cómo viven su devoción a la Virgencita del Seminario. Acompáñenos. Bueno, pues hoy estamos aquí acompañados de todas estas personas y esperamos que vengan aún más. Eh, las hemos invitado porque pues ya es una tradición muy antigua en el seminario, eh, el novenario a Nuestra Madre Santísima de la Inmaculada Concepción, que, es, que será su fiesta el próximo 8 de diciembre, bajo la imagen de la Virgencita del Seminario. Esta imagen pues, es muy importante para, para el pueblo de León, la arquidiócesis de León eh, y para los seminaristas, todos los sacerdotes, todas las generaciones que han pasado por el seminario porque esta imagen la donó el primer obispo de León que fundó el seminario en el año 1864, el obispo 10 de Soyano. Desde entonces pues, todo el pueblo de Dios ha tenido un gran aprecio y cariño por esta imagen que le decimos la Virgencita del Seminario por, por su tamaño pequeño. Ya es una tradición pues, muy antigua eh, celebrar su fiesta y hacer el novenario. Pues ahorita esperamos con todas estas personas ir en peregrinación hacia el seminario rezando el Santo Rosario para tener también la Santa Misa y pues convivir, conocernos eh, cada vez más y compartir este amor que tenemos mutuamente por nuestra Madre Santísima, bajo la imagen de la Virgencita del Seminario. El próximo 8 de diciembre pues, será su fiesta, para ello pues, igualmente invitamos a todas las personas para que puedan venir, que nos puedan acompañar a, a alegrarnos con, con la Iglesia, con el Seminario, para celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción y pues, puedan compartir con nosotros y disfrutar de esta alegría, de esta fiesta y sobre todo pues de la Santa Misa, verdad, que es lo más importante. Yo soy la hermana Lucintia Alejandra Alvarado Barajas hija de María Inmaculada de Guadalupe, y vengo a este evento con mucho ánimo, representando la pastoral vocacional. Esperamos que este evento congregue muchos jóvenes para poder peregrinar hacia, hacia Jesús Eucaristía, consagrarnos a la Santísima Virgen, ya que estamos en la novena preparándonos a la fiesta de la Inmaculada Concepción. Nos invitaron a que viniéramos a participar a, al novenario de... La Inmaculada Concepción aquí apoyando la pastoral vocacional a la, a, al seminario. Eh, la invitación fue hecha a todos los promotores vocacionales de la Arquidiócesis de León y los que nos apoyan porque hay eh, promotores que nos apoyan de otras diócesis, que nos acompañan también, entonces aquí vamos llegando la representación. Sí. Como podemos observar, eh, la gente se siente animada, motivada porque vamos a peregrinar, vamos a consagrarle a María nuestra vida, nuestra vocación, para que ella la entregue a Jesús. Hola, yo soy la hermana Milsen Vera Zapata, religiosa de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Y eh, pues con mucha alegría aquí acompañando, nosotros formamos parte del equipo de Pastoral Vocacional y pues nos han invitado a unirnos a esta procesión, también acompañando con mucho amor y con mucho cariño a la Santísima Virgen y sabemos que ella es madre de todas nuestras vocaciones, entonces venimos a unirnos con la Dimensión de Moneguillos para seguir participando y unirnos también y sobre todo para dar a conocer nuestra vocación, nuestra riqueza como vida religiosa, como vida sacerdota y realmente pues nuestra meta más grande Cristo y es pues que nos hemos unido aquí a ofrecer en, en un pequeño momento encomendarle también nuestra vocación y pues todo nuestro país seguir pidiendo por la paz y por la vida de cada uno de nuestros niños que también con mucho amor han venido como monaguillos sobre todo que son los que más están participando y pues nos, uniéndonos a esta gran alegría yo creo que vale la pena eh, hacer mención de esto no el, el hacer memoria y la presencia de nuestra Santísima Virgen para poder estar estar en este espacio participando y acompañarnos todos, ¿no? Nuestra vocación merece hacer esta presencia y acompañar también un día de esta novena a la Santísima Virgen del Seminario. Pues fue una experiencia muy muy grata, muy, muy bonita realmente, este... Creo que esto da pauta a, a un gran proyecto, ¿no? O sea, no solamente es, es la cuestión de asistir a, la, a visitar a nuestra madre, sino que esto implica un gran reto al proyecto que, que viene para pastoral vocacional en nuestra diócesis. Algo muy interesante que podemos rescatar de toda este, esta travesía es la, la integridad, ¿verdad? Creo que hay algo muy interesante. En la semana tuve la oportunidad de ir a. Al encuentro nacional de agentes de pastoral vocacional. En este encuentro, pues ya teníamos tenían algunos años que no se realizaba desde la pandemia y surgieron cosas muy interesantes. Creo que el proyecto que hemos estado fraguando aquí, ya en este, en este tiempo, pues ya ha sido un, un proyecto interesante, pero que ha dado mucha luz, realmente ha dado mucha, mucha luz. Este, este encuentro y algo que todavía más me apasiona y más me, me llena es que no hemos caminado o no vamos a caminar o como se ha ido construyendo este nuevo proyecto, pues no, no está tan equivocado. Creo que le hemos dado un acierto interesante y sobre todo eh, creo que vamos a innovar en muchas cosas. Hay muchas cosas que nuestra iglesia diocesana y que también ha, ha causado un poquito de defecto en algunas otras diócesis. Compartiendo con hermanos sacerdotes sobre las inquietudes que tenemos y lo que queremos lograr. Creo que ha sido algo muy interesante el, de riqueza. Y sobre todo el escuchar de otras diócesis algún comentario positivo acerca de lo que queremos lograr en nuestra diócesis. Creo que sí, sí da pauta y alegra mucho al decir, bueno, creo que vamos por buen camino. Creo que vamos a emprender un proyecto que va, si, que, si Dios quiere, va a dar respuesta eh, en muchas cuestiones a la problemática social, vocacional que estamos viviendo y, y todo realmente, sí, en manos de Dios, ¿verdad? María Santísima que, que vaya por delante con, con nosotros. Usted. Bueno, pues creo que festejamos a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Este, la Virgencita del Seminario, eh, la Madre de los Sacerdotes eh, y pues es una fiesta ya muy arraigada en nuestra diócesis. Creo que la Virgencita es el icono vocacional por excelencia eh, se pueden realizar más imágenes, más iconos o tratar de introducir, pero a nivel vocacional sacerdotal, vocacional religioso, vocacional matrimonio, vocacional laical, creo que la Virgencita ha, ha sido y ha arraigado y ha rebasado muchísimas fronteras. Creo que es algo muy interesante la imagen tan hermosa, pero también toda la historia que, que ella tiene. Eh, recuerdo, bueno, eh, así como inicia la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, orando por los sacerdotes, que ha ido transformándose a orar por todas las vocaciones. Y creo que en ese sentido la Virgencita es un icono interesante y hermoso, pero sobre todo también madre de los sacerdotes y que inicia con los sacerdotes, pero ahora también se está convirtiendo en la madre de todas las vocaciones en fin, en toda la gente es invitadísima a la fiesta del seminario la fiesta del seminario es la fiesta de todos todo mundo, esta es la casa de todos realmente, están todos invitados a visitar nuestra Madre Santísima Creo que vale la pena el tomarnos un ratito del tiempo de venir, visitarla, convivir, compartir, pero sobre todo escuchar, escuchar verdad la voz de, del Señor y el ejemplo de María Santísima en nuestra vida. Pues esperemos que nos acompañen aquí en el Seminario Diocesano de León. El próximo 8 de diciembre a las 10 de la mañana será la misa con el Señor Arzobispo. Vendrán los sacerdotes, pero también a las 5 de la tarde, si no mal recuerdo, es la misa para toda la feligresía. Entonces, están invitadísimos y después pues a toda la verbena, toda la fiesta popular que aquí en el seminario hacemos con mucho gusto cada año